UADC informa. Calidad Académica La Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca investigadores a participar para la obtención de la plaza de profesor investigador de tiempo completo. Los interesados deberán contar con grado de doctorado en Historia o en alguna disciplina afín, preferentemente formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, poseer experiencia en actividades académicas sobre divulgación de la Historia, tener máximo 43 años y contar con 3 años de experiencia docente a nivel superior en el área de Historia o Ciencias Sociales. Para más información comunicarse al celular 844-139-9355, al correo electrónico historia o en las instalaciones de la Escuela de Ciencias Sociales, ubicada en la calle Benito Juárez 139, zona centro en Saltillo a profesores de matemáticas y de física de los niveles de educación básica, media superior y superior, egresados de licenciaturas en matemáticas, ingeniería física, educación, escuelas normales, e ingenierías afines al programa, se les invita a estudiar la maestría en matemática educativa. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ofrece la maestría con el objetivo de formar a los estudiantes en un alto nivel en los aspectos más relevantes y contemporáneos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cultura. Con el nombre Castillos en el aire, fue inaugurada la exposición itinerante internacional México-España. ...en la que participan artistas visuales de ambos países... ...así como maestros y alumnos de la Escuela de Artes Plásticas... ...Profesor Rubén Herrera de la UADC. El rector Salvador Hernández Vélez comentó durante la inauguración que es de suma importancia realizar colaboraciones internacionales a través del arte entre creadores de diversos países. La exposición permanecerá abierta del 17 de junio al 31 de julio del 2019 en el recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de Saltillo. La Coordinación de Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con la Biblioteca Harold R. Pape y su programa Letras Compartidas, convoca a sus estudiantes a participar en la Antología de Cuentos y Poesía Letras Universitarias. Estudiantes inscritos y activos de las escuelas y facultades de la Unidad Norte de la UADC podrán participar en alguno de los géneros de la convocatoria, como Cuento Breve y Poesía. En cuento breve, se deberá mandar un cuento de una a tres cuartillas de extensión y en el género poesía, un poema de una a dos cuartillas máximo. Los trabajos se recibirán en el correo electrónico letrasuniversitarias.hotmail.com a más tardar el 19 de julio. Internacionalización a través del convenio que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila con Cambridge University Press, docentes del Centro de Idioma recibieron capacitación para fortalecer las herramientas de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés mediante el enfoque Better Learning. Con este método de aprendizaje, los alumnos estarán listos para utilizar el idioma inglés en su realidad inmediata, mientras que los maestros aprenderán a llevar a cabo una mejor planeación de las sesiones con técnicas y estrategias más dinámicas para la enseñanza óptima de una segunda lengua. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.